La nueva regla en la carga pública avanza en la Corte Suprema. Bueno, como ya todos sabíamos, este, recordemos que en agosto del 2019 el Departamento de Seguridad publicó de una regla final sobre la carga pública. La regla describe los requisitos que son más estrictos, que incluyen descalificación de los no inmigrantes que utilizaron ciertos beneficios públicos y también revela una zona segura de ingresos, que está por encima del 250% de la pobreza que tienen los estándares del Departamento de Seguridad Nacional. Varios tribunales presentaron medidas cautelares sobre esta regla, lo que retrasó su implementación. O sea, todavía no estaba activa, pero ya empezó. La Corte Suprema ha emitido una suspensión de todos menos uno de estos mandatos y la regla, ojo, entrará en vigencia el 24 de febrero del 2020, o sea, ya casi muy pronto. Lo que significa que para los clientes de Rapid Visa, si solicita un ajuste de estatus o una visa de cónyuge después del 24 de febrero y vive en un lugar que no sea Illinois, estará sujeto a estos nuevos estándares. El Departamento de Seguridad Nacional no considerará los beneficios públicos de un extranjero que se usaron o se solicitaron antes del 24 de febrero. Por lo tanto, si ha usado los beneficios en el pasado, no contará eso en su contra, así que no se preocupen, es a partir del 24 para adelante y bueno solo se han considerado los futuro, la, los futura, las futuras cargas públicas. ¿okay? Este, los factores que se tomarán en consideración en la determinación incluyen la edad, el estado de salud, el estado familiar, los activos y el estado financiero, la educación y las habilidades del solicitante y algunas más. Los factores negativos muy ponderados incluyen el uso de ciertos beneficios públicos después del 24 de febrero, si el extranjero está, utilizando, eh, está autorizado para trabajar y no lo está haciendo, este, si el extranjero fue diagnosticado con una condición que podría tener un efecto en la capacidad de mantenerse por sí mismo y extranjeros que fueron deportados previamente. Si alguno de estos factores negativos muy ponderados eh, tiene usted, es muy probable que se le niegue por carga pública. Okay, entonces y los factores positivos muy ponderados incluyen el ingreso eh, el ingreso familiar del extranjero es superior al 250% por encima del nivel de, po de pobreza el extranjero está eh, autorizado para trabajar y actualmente está empleado el extranjero tiene un seguro de salud privado, pues si tiene alguno de estos factores positivos, muy ponderados, es muy poco probable que se la nieguen por carga pública y si no tendrán por qué, por qué preocuparse. Entonces, si no tiene ninguno de estos factores altamente ponderados, negativos o positivos, solo pues querrá mejorar su caso para mejorar una posible aprobación. Entonces, sí, esta es una de las razones por las que puede contratar a Rapid Visa, porque así se, nosotros vamos a hacer más revisiones, hacer una, una, un análisis totalmente detallado de su caso. Y pues este, aún así vas a enfrentar, a enfrentar más escrutinio por parte del USCIS, pero puedes subir las probabilidades de aprobación. Claro, eso no significa que puedas, puedas superar las investigaciones que te hace el USCIS, pero al mandar una mejor eh, petición, las probabilidades totalmente aumentan. ¿Ok? Esa es la noticia que tenemos de la carga pública. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.